Hola, en esta, nuestra tercera unidad, queremos, o mejor dicho, tenemos que hablar de evaluaciones. Esto no es un tema que se debe dejar para lo último, porque estoy convencido que las evaluaciones son el motor de las estrategias institucionales en los módulos y en las lecciones que constantemente se están construyendo y por su impacto en el ambiente educativo que estás construyendo, es necesario que le demos su merecida importancia. Primero, tenemos que hablar de lo que se llaman las evaluaciones de impacto y naturalmente estarás preguntando ¿qué es una evaluación de impacto? Pues es la evaluación del resultado real de nuestro tratamiento educativo y se determina al evaluar lo que se puede aprender sin nuestro tratamiento educativo. Si lo llevamos a una fórmula, sería impacto equivale al resultado del tratamiento menos ausencia del tratamiento. En otras palabras, si los resultados de nuestras intervenciones educativas son los mismos que tendría nuestro estudiante sin nuestra intervención, pues uno puede concluir que el impacto es cero o nulo. Y tú puedes estar preguntando, ¿para qué sirve este tipo de evaluación? La respuesta es sencilla. Nos dice si realmente somos efectivos o no. Ahora, ¿qué estamos midiendo? Si medimos solamente los resultados de las actividades instruccionales, podemos llegar a la conclusión falsa que somos efectivos. Pero... Si medimos cuán ser que estamos al perfil o las competencias que pretendemos desarrollar, puede ser que los, re los mismos resultados no indican que no somos efectivos. ¿Y cómo medimos si realmente hubo aprendizaje? Pues entramos en lo que se llaman las evaluaciones auténticas, es decir, Pedimos a los estudiantes que crean un producto similar a lo que van a encontrar en el mundo real, que demuestre el logro del perfil o el dominio de las competencias que indica tu curso. Para hacer esto bien, naturalmente hay que determinar cuáles son los principales variables o los indicadores destacados que merecen ser evaluados en ese producto que va a someter el estudiante. Esto implica... Estamos buscando los atributos principales de las competencias que se determinó para tu curso. Estos atributos de la tarea deben ser los mismos del perfil porque te dirán qué es realmente lo importante. Es decir, lo que buscará en la tarea del estudiante debe correlacionarse con el atributo del perfil. Si estás preguntando ahora cómo identifican esos atributos, pues te invito a seguir participando en este módulo. Y recuerda, hay una serie de videos y discusiones que le ayudará a contestar las múltiples preguntas relacionadas a las evaluaciones de impacto y las evaluaciones auténticas.